ponele le voy a la mierda, parc. Sapi, sapi, sapi, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Uy, boludo <tose> Uy, Te <tose> digo que te hace, no, no, no, no me puedes, no me puedes. ¿No? ¿Me va a cortar la chota? ¡Ahí está la salida, boludo! ¡Ahí está la salida! ¡No! ¡No! ¡Qué impotencia, loco! ¡Qué juego de mierda! ¡Qué injusto, boludo! ¡Qué injusto, amigo! Che, ¿te puedo tocar el orto? No. ¡Ah boludo! ¡Ahí estaba la salida del orto! Bueno, no es como. No, no. ¿Qué? ¿Por qué tiene una cuchilla en donde se mea, boludo? ¡No! ¡No! ¡dios ¡Ah! ¡Lo tengo! Anda, anda bien este doctor, ¿eh? ¡Ah! Ah, hija de perra Hija de perra ¡Ah! Tomá, uh, qué fuerza que tengo boludo! Uy, está hecho mierda encima Llegate la cámara, guardate la cámara guarda. Uy, qué es ese vómito amigo? Mmm,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 ¡Eres horrible! ¡Quieres un ¡No me quedo, ¡Tengo I'll ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, boludo! ¡Uy, mi corazón! Te juro que... ¡Qué música del orto, amigo! ¡Qué música del orto! No, ya perdí, ¿eh? Acá perdí, par. ¡Qué música! No, qué música de mierda, wey! Qué música de mierda. La música lo hace todo boludo. A tu casa, pare. Música de mierda. wey. <susurra> eh. <todos> ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! no, no! no, no! ¡No, no, no! ¡No ¡Ah! ¡Ah! <susurra> Quería abrir esto. Me parece que tengo que abrir esa puerta, güey. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí el forro. La puta madre, boludo, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Hijo de puta. I need ¡Oh! ¡No, motor, oh. ¡Corre, perra! Música de mierda, boludo. No me vio, no me vio. No me vio. ¡Madre! ¡No lo había visto, boludo! ¡Me está jodiendo! ¡Eh! ¡A tu casa, padre! ¡Fuck! Que lo hice guardando al fin la puta madre, wey. Que haga unos documentos, ok. Anda muy cerca, eh. Anda muy cerca. Decía, repete, porque tipo, están las tres puertas abiertas y una cerrada. viste. Era re obvio que estaba, estaba yo ahí. ¡No está! ¡No! ¡Qué viejo de mierda! ¡No! ¡No me la conté! ¡No! ¿Alguien me dice dónde carajo tengo que ir? ¡Está acá, boludo! ¡No me la puedo! ¡Ah! Ah, es por acá. Ah, es por acá, hola. Bien. ¡Ay, ah, sí, follow! Uy, uy, uy, a tu casa, viejo Choto, nos vimos. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Repiola! ¡A tu casa, mi ¡Toma, Emi! ¡Viejo Choto! ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te moriste? ¡Cagón! Tomás, salame! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Uf! ¡Qué tenso que estuvo con ese viejo, eh! ¡Viejo de mierda! O sea, yo vengo por acá. ¡Ay, ah, tengo que bajar! En vez de subir, tengo que bajar. No, qué paja. Busca al padre Marty en el exterior. Ok. What the fuck? No, tú aquí para acá. Imagínate en la vida real hacer esto, amigo. Qué hijo de puta. No, se ve nada. No se ve nada. Ahí está. ¡Mmm! ¿Qué música del orto, eh? Tengo que Murkoff toco mucho de nosotros, usó a nosotros, nos transformó en estas cosas porque nadie se preocupa por unos cuantos lunáticos. Amigo, está la salida ahí, padre. ¿Cómo hago yo para irme? ¡Pelotudo! Tiene que haber una manera. Ahí dice cafetería. Ah, por acá, por acá, por acá. A ver, por acá es. Ahí va, ahí va. No hay agua en el sistema, primero tienes que abrir dos válvulas. Joda que tengo que abrir dos válvulas con un enemigo ahora. Ahora me aparece un bicho re feo. El ¡Ah! gordo, el gordo, el gordo. El gordo. El gordo. ¿Cómo no me vio? ¿Cómo no me vio? ¿Cómo no me vio? Está ahí, eh, mirá, ahí están las piernas. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Mirá, no puede, no puede. Se fue, se fue. Olvídate, ahí estamos. Bien, bien, bien. ¡Oh! Está el gigante ahí, boludo. ¿Ese es el gigante? No, no es el gigante. Returbio, amigo. No, amigo. Uf. Qué cagazo, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que si pasa algo nos metemos ahí adentro. está, ahí está, ahí está, ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí ah ah muy lento, padre. Muy lento, padre. Muy lento, güey. Me voy a esconder acá. Esa trompeta, ah No, para ah Uy, uy, uy. Uy, uy. uy. ¿A ¿Dónde estoy aquí? No, mirá, llueve sangre, amigo. La cocina, ¿dónde estaba, sabes? Es acá. Acá, acá. No, que tú... Tuve... ¡Ah, la puse a Ay, ¡Ah, escuché, ¡Ah, tu ¡Ah, forro! ¡Ah! Me cerró la puerta, al menos, eh. gracias. Che. No, ¡Qué bizarro. ¡Qué bizarro. César, amigo. guacho. ¡Oh! ¡La puta madre! Madre de la mierda. ¿Qué fue eso? Uy, uy, uy. Bueno, tengo una pila. ¿Qué era eso, amigo? ¿Una llave? Es un espíritu. Escapé. ¿Ese bicho te mata? Qué cagazo, amigo. Bueno, se ve que tengo que ir para allá. Mm, qué asco. Qué es lugar de mierda, eh. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, hago? ¿Qué, hago, qué hago? Es un puto espíritu, boludo. ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo me escapo de algo así? ¿Alguien me puede decir cómo me escapo de algo así? Uy, uy, uy. Es un garrón porque no puedo ver para los costados, solo para arriba, veo. No, no, subí, salame, subí, subí, subí. Ah, bien, tengo que ir para allá. Ojo, ojo el parkour. Atento ese parkour, eh.